Vamos a ver si uno puede entrar sigilosamente. Es que tenemos que llegar loco pesado. Aquí no se puede hacer nada. ¿Cómo que es sigilo? loco? Yo cruzo por al lado de la tienda y ya me detecto. Yo estoy atrás metiéndome por una ventana. Ah, es verdad. Vamos a ver. ¡Ey! Ya te detectaron. Nos jodimos. Sí. Y entre. en a todo. Güey. Ya, ya, ya. Ahí amarrado. Ey, yo creo que no nos llamaron a la policía. ¿no? Amarrado, ¿no? Ay, yo no estoy matando a los guardias que están aquí atrás Amarrado ¿Qué más? Aquí no hay gente Aquí no hay gente Mira que no. Oh, shit Ah, ¿no? Ey, pero Erick, hey, deja de mover ese civil, ¿tú quieres? Ok, vamos a... a... Ok, lo cual. Eh, hey, ¿qué mató a un civil? No nos a nadie Ey, a las joyas si lo hacemos full sigilo, la guagua sigue ahí, no se tiene que ir. Por eso mismo. Daniel, llévate las joyas para la guagua ¿Dónde está la guagua? Allá, donde nosotros salimos, de callejón. Allá. ¿Hay tres que se quiere mover? Ya todos lo estamos moviendo. tráelo para acá, ven. Yo estoy viendo moviéndose, lo. Hay otro, yo Yo lo estoy moviendo también. Está bien, sigan moviendo, yo estoy robando. Sigan robando, que no les está, guagua. Mira, venimos a terror y lo estamos haciendo en sigilo. Pero, ah, porque somos bancanos, eh. Más joya, más joya, Venga, ayúdenme si a ayudar. Espérense que estoy entrando los civiles que están en la calle para que no lo vean. Pero, um Oye. Uf, qué duro. Cuál, tenemos cuarta. Es que ustedes no me quieren llevar de mí. Es de uno, ahí eh, Brian. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Es que no nos podemos en verdad. No, pero lo estamos haciendo así. Pero no nos han detectado, ¿no venir a la policía? No, ah, mira, más joyas, eh, más civiles. Ve <risa> oh, no. es que yo me entré por una ventana, yo le dije, yo me voy a entrar. Y... Está, está. Para... Dani, llévate eso para allá. La voy. ¿Qué? Ay, ¿qué? Yo, ¿qué? Yo, ¿tú tú? Ya yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo ya. la dólares más? Ya, yo, ya, ya lo tengo ya. Más cuarto, más cuarto. Aquí. Coño, tipo, sabes, que venga. Abajo, más cuarto, sigan, sigan llevando, sigan llevando. Tú sabes, un sí, sano. Loco, no nos han detectado. Es verdad. Él tipo que suele. Cógelo, cógelo, ven. un corito sano, tú sabes. Un corito sano, tú sabes. Ni se dieron cuenta, Ay, tío, tío. mil ¿Qué es eso? eso es lo que yo encontré allá atrás. En la caja fuerte. Ah, Esto yo, yo no lo, he visto. La, yo lo traigo eh, ahora, ven. No, no me robes la caja puerta. No, no, no, yo estoy aquí El dinero es para la, todo puesta. igual. Espérate, voy a ver. No lo han detectado. Ni yo me lo estoy queriendo. No, no, yo me lo llevo todo No, yo además. El asalto perfecto para el título voy a ver, no voy a ver. Eh, voy ya, a ver yo yo, yo entro ya. La caja fuerte, pues, ¿dónde está? La caja de donde, donde está la, la gente que cobra. ¿Dónde está? Ah, la. la ¿Tú estás hablando la, de la. Caja? la de... Aquí está? La de aquí. Oh. La caja ¿Y dónde está? Ah, no hay, no hay. ¿Y dónde está? No hay. Déjame llevar a Loco, no se da cuenta nadie. Ni los vecinos. Loco, hay otra tienda aquí al lado. Vamos a No, no, hay. no, Torero. Claro, 50 El asalto perfecto, papu No, no, espérense, espérense, deben que se de abre el taladro ya Sí, eh, vayan vaya pa vaya pa yendo para vaya pa Guagua! ya llevo esto que está en, en la caja fuerte Ah, de la de la Un segundo, un de segundo la ya. la de la de la la de la de de el de el full sigilo, papá. Todo nos llevamos, todo y no nos Somos duros. Vámonos de aquí. Eric, que entra. Ahí. Full sigilo. Yo también mil eh. eh. Esa. Qué rico, papu. Dios. Eh. El eh. full sigilo, papá. Eso. A ver los niveles, los niveles, quiero ver los niveles. Vale. Nivel 30 ya, 31 soy yo. Vamos. Me falta yeah. un tinchino. Yo, no vaso, yo llegué a 30. Yo llegué a 30, Yo no. 31 casi 32 soy yo. Yo soy 29 ya, casi casi 32. Igual 15. Igual 15. Igual 15. El full sigilo. Y nosotros nos veníamos con plan de hacerlo. O sea nosotros vinimos. Vengan, resuelvan. Cambiamos <risa> el plan pila de tramps. Oye. Oye. <risa> Oye. Ey, lo hacemos difícil. Esto? Está bien difícil que jugamos ahora mismo. ¿De verdad? Sí, está bien difícil. Pues sí, vamos a hacer lo mismo. Tú vete por la 3 y quédate los guardia. Ey, cosa Junior, por el, por la, por el callejón de nuevo. me quédate que está en el pasillo. Bueno, pues me puse en la puerta entonces. Bueno, resolví. Va ¿eh? Resolví. Va a ser diferente esta. Levántenme la mano, mi gente. Va a ser diferente esta. No, mira, ya, ya. Ya llamé a la policía. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ¿qué importa? Vamos a resolver. Dale para atrás, dale para atrás. Vamos a resolver, vamos a resolver. Dale, dale, dale. Lo que pasa dale, fue que me salieron cuatro guardias aquí atrás. Ya. Ya voy. Porque mira. Ahí va. la probarita donde está. Ella se fue. Se fue, se fue porque Él llegó ya. la policía, ¿verdad? Traerla trae trae para adentro trae Vamos a poner un sitio donde nosotros Tranquila, voy a poner todita Oye, vamos a poner en una esquina que nada más uno que por ejemplo venir y salir con Yo lo amarre ya ¿A todos? No. Yo dije de a todos que tira. yo esos cuatro wags yo dije de no, no, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a atrás, era Concha, se metió un civil en medio, loco. Ándala, Exacto. ya, ya, ya, ya, no matemos más. Es que, hay que yo estaba disparando a un policía y el tipo se mete en el medio. Yo creo que él va a cagar fuerte aquí No, no hay. Bueno, pues, pues ya, conciente rojo. Miren, aquí no asalta policía. Oye, si tú ves que yo no lo puse, por algo es. O los cambios. ¿El toque? Sí. sí, porque a veces es aquí que está. ¿Tengo la vez? A veces, a veces está en... Voy cogiendo más joyas, a ver si hay. No, no hay. A ver. a ver. Llegó el, el vehículo, llegó el vez ve vez vehículo. Descubren para ir llevando las bolsas. Está medio claro, lejos, no. está por atrás, está por atrás, Daniel, porque está lejos. ¿Está por atrás? Sí, mira, mira allí donde está. Está por el callejón. Está bueno Sí, por la lancia, por la puerta. ¿Eso es para ir? Coge bien? online. Sí. Uh, sí. Voy llevando la bolsa una por una sí, está bien, está bien, nosotros te cubrimos ¡Ey! Eh, Un franco tirador baja. ¡Abajo ya. Oh, yeah. okay, sí, ya! Ya lo liquide, ya lo liquide Daniel, okay, okay. pero sal por atrás, sal por atrás okay. Ya voy, ya voy ¡Ey! Alguien que me ayude, ven, Junior. ¿Qué pasó? Se para donde no era lo ponemos en la bolsa de munición. What you need. What you need. Voy contigo también a... a... Ok, Eric, Eric, tú y yo tenemos que cubrir la tienda. Yo voy a llevar la bolsa. Me están disparando. Bravo. Está bien, cubre. la bolsa y nos vamos. Entren, entren. Ya, que ya. Ganamos, ganamos. Eso. Ah, <risa> ahora que huí. que siempre es que nos llevamos ese viaje de bolsa? ¡Hay que la bolsa para la guagua! Aquí aparece seca, si no estoy mal Así que vamos a tenerlo fácil ¡Ya! ¡Ya! ¡Falta una, falta una. Métela, métela. vamos a cubrirla! ¡Ey! Claro, ¿Qué lo que es? ¡Ya, Okay, ¡Ok, ya llegó la guagua, ya llegó! ¡Miren lo secas, que está! ¡Vamos a llevar, no, llevar la bolsa! la bolsa! ¡Ya lo voy tirando, ya lo voy tirando, Daniel! Ya la cogí, ¿dónde está el carro? Allí, míralo allí. Vaya. En dos minutos se va la guagua. Aquí, va a hacer una aquí. aquí. Vamos, vamos, para adentro. Eri, pero acaba díma, díma, de coger la fuña, podemos Podemos, ponemos, porque está cerca, está cerca. Coge una vuelta. ¿Ve para dónde está la guagua? Vamos, que no quedan nada. Vamos, no, vamos, no, vamos, no, vamos. No, no. Cojan más, cojan más, cojan más. Estoy aquí ya tirando bolsa. Tú abrías, entra esta. Eh, ¿dónde? ¿Dónde? Ya, okay. ya, ok. Dámela. Eh, eh, eh, me está quitando vida. Corre, corre, estúpido. Ok. Ya, ya la última, la última la tengo yo. Vámonos, vámonos. No, no, la última no. la tengo yo. Vengan, vengan. Ayúdenme, hombre. Entren. Entren, entren. Contra, me cegaron, me cegaron. Ay, ¡No! Ay, y ¡Me cegaron! Entra, entra, entra. No veo, es que no veo para dónde es? No veo para dónde es! <risa> <Uf. risa> Esta fue totalmente lo contrario a anterior. Ante ingreso, extranjero. ¿Tú, ¿Qué quiero saber? ¿Cómo se utiliza hoy dinero extranjero? Veo que es un casino y también para comprar misiones. misiones. La tarjeta, la tarjeta. Ah, ver la verdad. Ver, a ver. Esta, el medio. Yo yo, bien, yo. Acomodas, ¿el algo bueno, esta, bueno por favor dinero Algo esta, algo bueno, por favor.